Hola, ¿qué tal? Soy Leillo, 1975, y esto es un vídeo para Jugando en Linux.com. Ayer, oficialmente, eh, desde Google nos llegaba la noticia de que su servicio de videojuegos en la nube, en streaming, Stadia, eh, se hacía público para todo aquel que quisiera probarlo, ¿vale? Eh, tenéis la posibilidad ahora mismo, si queréis, de inscribiros en el servicio de Stadia y probar durante dos meses la versión Pro. Eh, esta versión Pro os va a permitir jugar a los diferentes juegos gratuitos que tiene eh, esta plataforma. ¿vale? Los juegos gratuitos eh, de los que podéis disponer pues los podéis ver aquí en este listado. En este, en, este, en este momento, bueno, pues no son muchos, pero bueno, son, algunos son bastante notables, como puede ser Destiny, Grid, Guild, Seriusan Collection, eh, Splittings y muchos más. Y bueno, está en Wordy, Zamper, perdón por el inglés. Y, y bueno, pues eh, podéis probarlos. vale. Nosotros, obviamente, pues en cuanto salió la noticia, nos hemos dispuesto a echarle un ojo, a repasar esta posibilidad que tenemos eh, para jugar en, desde nuestro sistema operativo, desde Linux, aunque sea en streaming. Y bueno, pues eh, queremos que veáis eh, conjuntamente con nosotros pues cómo funciona este servicio. En eh, nosotros hasta lo que es el momento hemos probado pues eh, Grief y Serious Sun Collection y bueno a lo largo de este vídeo pues también probaremos algún otro juego quizás Destiny eh, pero bueno vamos a echarle un pequeño repasillo a cómo funciona esto de Stadia y cuáles son nuestras impresiones de cómo funciona este servicio como podéis ver Ahora mismo, eh, pues estamos eh, utilizando el navegador Chrome, que es eh, el navegador en teoría soportado que nos permite utilizar Stadia. Y, y bueno, pues no hay ninguna aplicación en sí que se llame Stadia y que nos permita conectarnos al servicio de una forma directa. Simplemente tenemos que acceder a través de Internet buscando Stadia en Google y ya nos sale el enlace y entramos, que es lo que hemos hecho hasta ahora vale luego tenemos aquí un apartado donde estaría nuestro usuario este sería mi usuario leí yo 1975 y los ajustes que tenemos de la aplicación vale podemos escoger un avatar canjear códigos comprar las personas de la familia vale aquí podríamos buscar crear grupos y buscar amigos en línea que estén utilizando Stadia, y aquí bueno pues eh, tendríamos los mandos que podríamos utilizar eh, con Stadia. ¿Vale? Hemos estado haciendo algunas pruebas, yo por ejemplo pues no he conseguido que funcionase mi Steam Controller, ni tampoco mi volante G29, el único que he conseguido que funcione correctamente por ahora es el mando de la, de la Xbox, y, y bueno, supongo que habrá más dispositivos eh, pues que, que son compatibles. vale. Bueno, pues volvemos aquí a la Stadia Store, nos vamos a juegos de Stadia Pro, que sería el servicio de pago, en el que pagaríamos una cuota mensual. Y esto nos permitiría jugar a, a un número determinado de juegos gratuitos, o entre comillas gratuitos, vamos, que serían eh, pues que estarían dentro de lo que sería esa suscripción. Y, y nada, si os parece, pues vamos a empezar con uno de los juegos. Yo, obviamente, si me conocéis, pues el primer juego que me dispuse a probar fue Gris. Pinchamos en Gris y aquí, bueno, pues estaría el apartado de la tienda donde tendríamos eh, el videojuego, ¿vale? Simplemente tenemos que darle a jugar, ¿vale? Le damos a jugar, se nos despliega esta ventana, le damos a play... Y comienza lo que sería el juego es como si esto, esto ya sería una pantalla del videojuego en sí vale tenemos la, la típica introducción el juego se está cargando dentro de lo que sería eh, la nube vale esto se está ejecutando en algún otro lugar de, del planeta no sé si cerca o lejos pero bueno se está ejecutando el juego en otro sitio y, nos, y, el, y el servicio de estadio nos lo está enviando a nosotros a la vez que recoge bueno pues nuestros inputs en lo que sería el mando el teclado o lo que sea vale bueno pues nada eh, como veis tengo un mando vinculado no sé si lo veis ahí arriba es en mi mando de Xbox 360 de toda la vida es mi mando clásico en hatch, y bueno pues tenemos que comernos Calabres, este que no este vídeo de introducción hoy vamos a tener de si os fijáis un poquito si fijáis un poquito, pues el... no sé si se me escucha con el volumen adecuado, pero se nota de vez en cuando como algunas pequeñas ralentizaciones. Esas ralentizaciones, yo supongo que tienen que ver con lo que es el. Tienen mucho que ver con lo que es el... la ejecución del juego en el servidor remoto, no, no con el servicio de streaming. Vale y bueno pues nada esto ya ya estaríamos en juego ya se dejó de reproducir el vídeo ese que teníamos antes y esto pues ya formaría parte de lo que es eh, el juego vale 3 2 1 y empezamos ahora mismo yo ya estaría jugando con mi mando vale el... El sistema responde correctamente con force feedback incluso en el, en el mando, ¿vale? Y eh, ahora mismo, bueno, pues estoy manejando el juego aparentemente sin ningún tipo de problemas, ¿vale? Vamos a intentar, bueno, pues correr esta carrera para que veáis qué tal va. como ve se ve bastante bien la verdad es que bueno pues obviamente no es eh, la reproducción de un juego digamos que como se vería pues eh, si lo estuviéramos ejecutando en nuestro ordenador pero eh, es muy aceptable vale la calidad de imagen es muy muy aceptable es que disculpar porque lo mío no es el mando para controlar coches eh. Sinceramente prefiero el volante, y espero que corrijan eso en un futuro, que podamos jugar con otro tipo de dispositivos que no sean mandos Gamepads. Es un poco difícil controlar, pero bueno, supongo que será todo cuestión de costumbre. Gustaría deciros con respecto al control, y esto es una de las principales críticas que puedo realizarle a, a este sistema de juego en streaming, a concretamente a Stadia. No he probado otros sistemas como pueden ser, eh, bueno, pues GeForce Now o, o otro tipo, vale, eh, tipo pues lo que es lo que hay en PlayStation, por poner un ejemplo, eh, es que noto un pequeñísimo casi imperceptible, pero pero que sí realmente existe eh, input lag, vale, hay un poco de retraso desde el momento que yo eh, pues pulso el botón o, o aprieto pues el gatillo para acelerar o sobre todo en el volante que es donde más se nota, vale, eh, el stick, pues desde que muevo el stick hasta que el volante se empieza a mover, por ejemplo, pues noto un pequeñín desfase, vale, eh, esto es subsanable probablemente pues eh, al final aprendas a, a anticiparte un poco eh, y al final, bueno, pues tu cerebro se acaba acostumbrando, sabe que tarda un pelín y al final lo que va a conseguir, bueno, pues es que eh, te acostumbres a, a eso y, y, bueno, pues empieces a, a girar un poquito antes de que realmente os pues, pues haga falta hacerlo, ¿vale? Eh, pero bueno, no deja de ser algo, bueno, pues que es un, un ligero problema, ¿vale? Hay juegos por ejemplo eh, los simuladores de coches eh, los juegos de lucha eh, juegos de acción en general en los que ese input lag por pequeño que sea pues probablemente en muchas ocasiones no sea eh, lo más adecuado posible para tener una experiencia eh, pues digamos que un poquito más pro a la hora de jugar pero para un jugador normal y corriente que no quiera eh, comerse la cabeza es eh, un servicio más que válido. Bueno, pues esto, eh, esto es eh, cómo funciona Stadia con el Manila, juego Grid, ¿vale? Tú, pero yo creo que esta será una final inolvidable. Desde un trompo hasta un final apasionante. Siempre recordaremos esta carrera y WSR. Pero y ahora qué? Los con más bueno, pues si queremos salir de del juego es algo tan simple la la como series. pulsar el botón Una escape de sido... y dejarlo pulsado. Y entonces, bueno, pues se nos abre de nuevo la pantalla del navegador y le damos a salir del juego. Es tan simple como eso, ¿vale? Probablemente haya algún botón eh, asociado dentro de lo que es el dentro de lo que es el mando, pero pero bueno. Pues obviamente, lo que estaba comentando. Eh, hay un pequeño input lag. La calidad de imagen no es... Eh, Excelente, como si el juego se estuviera reproduciendo en nuestro juego o en nuestro ordenador. Si, como si nuestro ordenador estuviera creando los gráficos con, con, con la CPU y la GPU. Eh, se ve un poquito como si fuera un vídeo de YouTube, pero con más calidad quizás. Pero es muy aceptable y, y muy válida. Y por ejemplo, pues para una persona eh, que no quiera comprar su ordenador muy potente que quiera simplemente tener su ordenador normalito del todo o incluso pues eh, con un Chromecast eh, en un televisor o una aplicación que seguramente pues en un futuro aparecerá en los televisores en las Smart Ebits eh, más adelante pues se puede jugar perfectamente y sin ningún tipo de problema obviamente pues no a un nivel eh, pues nativo entre comillas vale eh, vamos a continuar Vamos, por ejemplo, pues ahora a la Stadia Store otra vez. Nos vamos a los juegos que tenemos disponibles y vamos a probar a otro, otro de los juegos eh, con los que he estado eh, haciendo algún tipo de prueba. Y en este caso, pues es un juego que necesita que tengamos realmente velocidad a la hora de, de movernos eh, por él. Vale, en este caso, bueno, pues se trata de Serious Sun. Es un juego de acción que todo el mundo conoce, que tiene ya muchos años, pero que es muy muy divertido y que desde aquí, pues desde Jugando en Linux, os recomendamos a todos que, que juguéis porque es muy muy divertido. Y nada, le damos aquí a, a jugar y nos vamos a echar una partidita para que veáis qué tal se mueve este, este Serious Sam. Bueno. Una cosa que quería enseñaros y que nos enseñé hace un momento es que tenemos una interfaz, ¿vale? Eh, una interfaz de Stadia que me gustaría que vieseis ahora mismo con, con nosotros, ¿vale? Esta interfaz, eh, accedemos a ella desde el teclado pulsando la tecla Shift más Tab y nos saldría aquí, ¿vale? En ella, pues podemos ver la conexión que, como veis, pues por lo que pone aquí es buena. Eh, tu conexión de, a internet es excelente, o sea que no, te, no hay ningún tipo de problema. Me gustaría aclararos: mi conexión a internet es una conexión eh, de 100 mega 100 megabits simétricos eh, por, por fibra óptica y tiene más o menos, pues un, un ping entre 10 y 15 milisegundos. Vale, es bastante buena, creo yo. No es que tenga ahí una cantidad de megas bestial, pero bueno, para esto debería ir más que sobrada, ¿vale? Y luego, bueno, pues eh, aquí tenemos el control de mandos que, como veis, pues detecta un mando conectado. Es mi mando de Xbox con el que he estado jugando antes a Gris. Y eh, el audio, donde podemos subir y bajar el audio, ¿vale? Vamos a, a bajar un poquito el audio para que no se inmiscuya en, en lo que es eh, esta grabación. Y bueno, tenemos una interfaz donde podemos ver los amigos, crear un grupo y demás. Vale, bueno, pues vamos a jugar un ratito. Como veis, se trata de la última versión de Serious SAM. Eh, creo, si no me equivoco, que se debe corresponder con la Serious SAM Fusion que vimos hace hace unos añitos en, en nuestro sistema operativo. Supongo que está funcionando con Vulkan. Eh, y bueno, pues vamos a jugar el primer episodio de, del, del primer encuentro, el first encounter este, lo que sería el primer Serious Sam de toda la vida, ¿vale? Para que veáis un poquito, pues qué tal se mueve en, en esta plataforma, Google Stadia. Bueno, aquí está Sud La fase, este sería el vídeo de introducción. si queréis bueno pues podemos pasarlo lo vamos a pasar porque realmente lo que nos interesa pues es eh, ver cómo se mueve el juego esto ya sería gráfico renderizado por el motor del juego por el Serious engine también lo vamos a pasar y bueno pues esta sería pues eh, Netrixa que es eh, como una especie de tablet que tenemos dentro del juego para ver cosas referentes a, al juego vale bueno pues esto ya sería Serious an Vamos a movernos un poquito. Pegamos unos saltos. Eh, responde perfectamente al teclado y al ratón. ¿Vale? Estos serían los primeros compases del juego. Y esto es una cosa que os quería enseñar, ¿vale? Eh, si yo muevo el ratón hacia los lados, no sé si lo notáis, pero como Hace como imperceptibles saltitos Que no sé si los estáis viendo ¿Vale? Eh, no es del todo lo fluida que debería ser la, la imagen Incluso, bueno, pues estoy viendo Pues que eh, Aunque es casi imperceptible Hay un pequeñito input lag Cuando yo muevo Tarda como un casi nada, casi nada, casi nada eh, En moverse el lo que es eh, el juego y diréis bueno hombre es que eso es no es nada y dice bueno no es nada pero yo lo he notado vale y me gustaría que entendierais cómo lo he notado porque no es que yo simplemente pues eh, os esté contando esto porque le tenga manía esta día no eh, me he instalado el mismo juego en, en Steam y lo he jugado nativamente y esto no pasa vale eh, es más, me cuesta apuntar, cosa que no me pasa en el juego original. Porque no es todo lo preciso que debería. Supongo que al final será todo como os comentaba antes. con un periodo de adaptación. Al final pues acabarás eh, aprendiendo a jugar. Y, y bueno, pues eh, el tema mejorará. Pero como os digo, aunque es casi imperceptible, existe vale ese input lag. La calidad gráfica, como veis, pues no deja no tiene ningún tipo de problema, se ve bastante bien eso sí, los movimientos bruscos tienen así como un pequeño como pequeños microparones casi imperceptibles, como os decía antes ¿vale? que, que bueno, pues son pueden representar un problema para, para algunas personas pero para una persona poco exigente que quiera adentrarse en el mundo de los videojuegos y que quiera echar una partida de vez en cuando sin complicarse mucho la vida poder jugar en el sofá Perfectamente, o sea, no, no hay ningún problema. Vale. Vamos a, a jugar un poquitín más para que, para que veáis. Noto lo que lo que os comentaba hace un momento. Me cuesta un pelín. Eh, encontrar el punto para apuntar, sobre todo cuando me estoy moviendo, vale. Normalmente, pues tengo un poco más de, de puntería. Como veis yo ya me sé dónde están las cosas. Yeah, baby. Y la fusca es la fusca, siempre hace bien. Siempre es bueno tener una fusca a mano. Todos los juegos de disparos, la escopeta es la, el arma más recomendable desde mi punto de vista. A mí personalmente es la que más me suele gustar en casi todos los juegos. Como veis el juego es todo delicadeza. Un poquito a poco se le va cogiendo el, el tranquillo a lo que es el apuntado. Digo, y os dije sí, antes, en, en, en GRID, bueno, pues tiene mucho que ver con el tema de que te vas adaptando poco a poco y al final, pues, puedes jugar. Serius donde Lo de correr hacia atrás y disparar Es de toda la vida este, este Simplemente hay que ir de un lado a otro Y ya está Bueno pues esto Si no me equivoco es el final de la primera fase salíamos, vale, venimos por aquí y la fase pues por lo que veo termina aquí bueno pues esto sería cómo funciona Seriusan en Google Stadia como veis pues bastante aceptablemente bien os voy a repetir los problemas que encuentro. es eh, Por ejemplo, cuando el giro es muy rápido, se notan bueno pues, micro parones casi imperceptibles en la pantalla. vale Pero que se notan cuando juegas al juego nativo, pues no pasa eso. Y un mínimo input lag, al igual que en gris. Que bueno, pues es, eh, se puede uno llegar a acostumbrar a jugar así. Aunque no es lo, obviamente lo mejor si se quiere jugar en serio. Vale, bueno, pues esto sería Serious y bueno pues eh, podemos probar algún otro juego de los que tenemos aquí disponibles yo solo he probado estos dos por ahora eh, pero podríamos probar pues por ejemplo el famoso Destiny este a ver qué tal está nunca he jugado a este a esta franquicia de videojuegos creo que es una creo que son juegos de shooters de acción no si no me equivoco pero bueno pues eh... A ver qué tal funciona. Está saliendo mensaje ahí arriba, no sé si lo veis. Que quiere usar mi micrófono. Por ahora. Bueno, vamos a decir que sí. Que lo use si quiere. Que si le apetece. Volvemos al juego. Y... A ver... Eso. Listo para Cross Save. Si quieres usar tus... Bueno, venga, ahora no tengo ganas de andar con estas historias. Solo quiero probar el juego. No me mareéis. Ya estamos con las licencias. Las aceptamos todas. Total. Y... Vale. Venga. Mira lo que quieras porque total no tengo ninguno. Por ahora. Bueno, pues esto sería para modificar los límites de la pantalla, ajustar brillo, eh, subtítulos y el modo daltónico. Pasamos de él, seguimos. Vamos a hacer una cosa por si acaso. Eh, vale, ya vemos que está aquí el, el volumen del juego bajado. Si es que no quiero que no me escuchéis a mí. Y bueno, pues seleccionamos la clase. Titán. Los titanes disciplinados y orgullosos atacan con agresividad y defienden con lealtad. Cazador. Los cazadores ágiles y atrevidos son rápidos corriendo y más rápidos desenfundando. Y los hechiceros. Vale. Tres tipos de clases. Yo, como siempre, soy un tanque. Y soy un varón. Insomne. ¿Qué es esto? Jesús. Vale, bueno, pues soy un, un humano. Con una cara de mala leche. Marrosita. Y. Y lo vamos a dejar así. Porque no tengo ganas de molestarme mucho ahora con el tema de, de crear un personaje. Simplemente, bueno, pues. Eh, tenemos aquí lo que parece. Bueno, pues un logro, ¿vale? Logro simplemente por. ...por empezar la partida. Por crear un, un jugador. Ha funcionado. ¿Estás vivo? No sabes el tiempo que llevo buscándote. Soy un espectro. Mejor dicho, soy tu espectro. Y tú... Bueno, llevas muerto mucho tiempo. Así que vas a ver muchas cosas que te costará entender. Aquí no estamos a salvo. Nos van a despedazar... Debe llevarte a la cama. No te muevas. Estoy aquí. Hay que moverse. Deprisa. Bueno, pues empezamos con Destiny. A ver qué tal está. A ver, te sueltan eso. Antigua Rusia. La Tierra. Este lugar es un antiguo cosmódromo. Un puerto espacial ruso. Ahora está en cuarentena y es muy peligroso, pero solo podemos avanzar a través de esta muralla. Vale, bueno, pues típicos controles, VSAD, con el SID para correr y el salto. Que como veis, pues permite saltar más altos si... y... Si pulsamos. Que de a la Vamos a necesitar una nave. Pero antes, tengo que encontrarte un arma. Sigamos avanzando. ¿Qué ha pasado aquí? Se ha movido así como de golpe. A ver. Encuéntrame un arma, por fin. Cuidado, están por todas partes. es arriesgado pero voy a traer más luz sistema militar reforzado listo cables desgastados y óxido listos cuando active este interruptor tendremos problemas no no sin duda no se alegran de vernos. ahí hay un fusil cógelo vale vale bueno, pues cogemos el arma y vamos a ver, por ejemplo, lo que lo que hacíamos antes con Seriusam. Perteneces a la clase de titanes. Lo tuyo es la lucha. Así que prepárate. Estamos en pleno territorio enemigo. Bueno, pues nada, aquí es que sinceramente pues tampoco puedo comentar mucho porque no sé cómo se juega el, cómo se mueve el juego realmente cuando estás jugando de forma nativa, ¿vale? Eh, sí si noto pequeños paroncitos, igual que en Serious Sun. le cuesta moverse eh, rápidamente al juego pero es algo que, bueno, pues hasta cierto punto se puede llegar a entender cuando tienes que... que cuando, cuando, cuando juegas pues, en modo streaming como estás jugando ahora y el input lag, pues... Hay un pequeño input lag, sí, no muy perceptible, pero pero existe. El igual que en Serious Sam. No veo grandes diferencias. Vale. Eh, impide jugar con todo su potencial y bueno, pues supongo que de una forma, eh, pues eh, digamos que más pro, más en serio, pero pero bueno, pues eh, es perfectamente posible, vale. un botón de cuerpo a cuerpo por lo que estoy viendo. Si el rastreador parpadea, significa que hay problemas cerca. Vale. Utilizamos el arma cuerpo a cuerpo. No sé qué botón habré pulsado, pero bueno, he creado como una especie de barrera ahí. Son carroñeros, piratas alienígenas surgando entre los escombros de la humanidad. Está bien, detalle este de la sombra. Hablando de piratas, hay un alijo de botín. Cojamos lo que hay adentro. Pulsa para cambiar el arma. Vale, tenemos escopetitas. Ahora, por ejemplo, estoy notando un poquito más quizás el input. Supongo que, bueno, la necesidad de moverte... ...contra más enemigos... ...pues hace que... ...tenga más... Uh, Necesidad de tener precisión a la hora de moverme pues entre los diferentes. contra los diferentes enemigos, como os comentaba hace un momento. Tenemos aquí a alguien que nos está pegando tiros. Cambiamos el arma una vez más. No te has metido. Aquí. Más caídos. No tengas piedad. Tengo la super habilidad en F Vale Si esto es Destiny, eh, Destiny Destiny 2, no sé, a ver, a ver si pone algo aquí. Jugando a Destiny 2. Bueno, pues Destiny 2 está bastante bien, tiene unos gráficos bastante. Jugando? bastante chulos. Intentaré localizar una nave para volar a casa. Y bueno, pues aquí parece que hay, hay gente que está. Atención. ...que está jugando ya. Se supone que esto... ...es personal que está en línea... ...jugando también, ¿no? Supongo, no sé. Bueno, me han matado. Bueno, pues esto es Destiny 2 en Stadia. Eh, y vuelvo a repetirlo. El mismo problema que en las anteriores ocasiones, ¿vale? Un pelín de input lag. Eh, que no es muy grave, que permite jugar, pero bueno, que no es todo lo adecuado para jugar en condiciones, bueno, pues más, eh, digamos, más pro. Y, y bueno, pues también un poquito de... ...de problema a la hora de mover rápidamente la pantalla... Que, ...que, bueno, pues ahí se nota... ...que hay unos pequeños parones casi imperceptibles, ¿vale? Al igual que Siriusan, en Grid no se notaba tanto... ...porque, bueno, pues obviamente... ...estás moviendo un coche y digamos que no hay unos giros tan bruscos. Y, y bueno, pues nada. Eh, esto sería el juego en Google Stadia... ...utilizando Chrome en nuestro sistema operativo en Linux, ¿vale? Eh, y, bueno, pues... Eh, esta sería la Stadia Store, que bueno, nos lo enseñé antes con los juegos gratuitos que, que estarían aquí, juegos de Stadia Pro, ¿vale? Tenemos estos juegos eh, si cogemos la suscripción básica y luego, bueno, pues eh, aquí tendríamos juegos para comprar, ¿vale? Estos serían juegos que podríamos adquirir, por ejemplo, pues el Tomb Raider, el de toda la vida, el del año 2013 por 10 euros y, y más juegos como Red Dead Redemption que es un juego bastante cañero en la segunda parte Estas serían las ofertas que tenemos por ahora para, para adquirir ¿vale? eh, el catálogo como veis pues no es muy no es muy amplio esperemos que en un futuro pues mejore eh, tenemos aquí el el Doom Eternal esto se puede comprar ya sí sí ah bueno bueno pues hay más hay más pensé que había menos, eh, se puede volver hacia atrás, eh, tengo que darle aquí, bueno pues, estos, aquí habría más nuevos lanzamientos, vamos a ver qué cosas tenemos, por ejemplo, pues el Doom, Eternal, Deluxe, estándar los Wars, Stacks on Stacks, The Crew 2, eh, por 50 euros, y bueno, pues eh, The Division, como veis, pues estos serían algunos de los videojuegos que podemos encontrar en, en Stadia, ¿vale? Y, y bueno, pues uh, una cosa que me gustaría... Ah, mira, aquí estarían todos los juegos de los que disponemos, ¿vale? Ya me parecía a mí que eran muy pocos. Eh, pero bueno, pues digamos que por ahora la oferta, aunque, bueno, pues tiene cosas bastante interesantes, no es excesivamente... Llamativa, ¿vale? Eh, creo que tiene que mejorar mucho lo que es el sistema de la tienda. La tienda deja por ahora bastante que desear desde, desde mi punto de vista. El tema de pagar por videojuegos que luego tú no posees, sino que se ejecutan en un servidor remoto, eh, pues tampoco es algo que me convenzca mucho. ¿Qué pasa si, por ejemplo, dentro de unos meses pues no le va bien a esto de Stadia y deciden cerrarlo? ¿Qué pasa con esos juegos que he comprado? Eh, ¿Me los proporcionan en otra plataforma? ¿Me dan una copia? Eh, a mí no me acaba de convencer. Creo que, teniendo en cuenta que, bueno, pues, eh, teniendo en cuenta que pagamos un precio, pues yo creo que al mismo nivel que por un juego físico, un juego digital, eh, no me parece normal que un juego de streaming me cueste lo mismo, ¿vale? A ver si, si me explico. Y creo que, bueno, pues el sistema de suscripción eh, es muy pobre. Por lo menos por ahora, ¿vale? Pagar la cantidad que se paga eh, al mes, que concretamente ahora mismo no lo sé. Pero me parece que ronda pues 10-12 euros, si no me equivoco, es algo así, ¿no? Es que no, no lo sé ahora mismo, concretamente. Eh, pagar esa cantidad por estos. Poquitos videojuegos que tenemos aquí me parece pues excesivo. Y más teniendo en cuenta que bueno, pues estamos hablando que aquí eh, juegos triple A que podamos jugar con esta suscripción básica que yo esté viendo, solo tenemos Destiny 2 y Grid. Porque Serius ⁇ ya es un juego, bueno, pues que ya tiene bastantes años. Y lo demás, pues no me parecen juegos AAA. Vale, eh, a lo mejor me equivoco, simplemente pues no tengo el, el suficiente conocimiento de, lo que, de cómo está el mercado. Pero creo que no, creo que no... No es suficiente para una suscripción. Vale, yo creo que si esta suscripción se ampliase, pues se podría pensar. Yo ahora mismo, personalmente, estoy obviamente pues... Eh, probando estos dos meses que tengo gratuitos a ver cómo va la cosa. Pero, viendo lo que estoy viendo, eh, no, no metería eh, ni un solo euro dentro de lo que es este servicio. Creo que a Google le queda muchísimo por mejorar. Vale, la tecnología que están utilizando es una auténtica pasada. Es increíble pensar que eh, estén renderizándote en cuestión de milisegundos un videojuego y te lo estén enviando a tu casa y tú que interactúes con él. Eso es increíble, vale. está muy bien, es una pasada. Pero la oferta disponible eh, para un jugador no es suficiente. ¿Vale? Creo que tienen que ampliarla. Incluso, bueno, pues si quieren introducir a la gente en esto de Stadia, deberían tener juegos completamente gratuitos. Ya no digo dentro de una suscripción, sino que eh, pues cualquier jugador tenga la posibilidad de jugar a un juego, pues. Eh, como otros juegos que tiene, por ejemplo, Steam. Por ejemplo, pues una especie de dota o. O cualquier otro tipo de juego gratuito como CSGO en su versión, bueno, pues eh, en su versión, eh, no me sale ahora el nombre, ¿vale? Bueno, todos sabéis de lo que estoy hablando. Eh, debería tener algunos juegos que llamarán a la gente a entrar en Stadia, a probar el servicio y a jugarlo. Y luego, bueno, pues una vez están dentro, pues eh, decidir pues, si les vale la pena o no eh, pues pagar una suscripción. Por ahora, a todas luces, desde mi punto de vista, es totalmente insuficiente. Con respecto a la compatibilidad que tenemos en Linux, pues ya veis que no hay ningún problema. No tenemos una aplicación en sí llamada Stadia para ejecutar directamente y usar eh, este sistema, pero eh, funciona a las mil maravillas directamente desde el navegador. Ya veis que en cuanto le damos a Play, eh, se nos pone a pantalla completa como si estuviéramos pues, jugando en... En nuestro ordenador o en nuestra videoconsola. Y luego, bueno, pues el tema de compatibilidad con dispositivos creo que necesita mejorar. No sé qué tal funcionará el sistema en, en Windows, pero por ejemplo, bueno, pues jugar a grid sin poder utilizar tu volante es un defecto que, desde mi punto de vista, bueno, pues para mí personalmente no, no me haría adquirir este videojuego en esta plataforma, ¿vale? Hay formas mucho mejores de, de, de jugar. Y, y luego, bueno, pues eh, ¿a quién va dirigido esto? Pues a gente que tiene ordenadores poco potentes y, y que, y, o, o pues, que no tiene ordenador directamente y tiene simplemente una aplicación, una Smart TV. Pues para ese tipo de personas podría estar, estar bien, pero bueno, creo que como os digo, es muy mejorable. Y nada, sin más, dejo de daros la, la chapa con el tema este de Stadia. Espero que os haya valido de algo este vídeo. Yo, sinceramente, bueno, pues he dado mi opinión. Probablemente haya gente que tenga otra. Creo que el servicio está muy bien, funciona bastante bien, pero que necesita mejorar y necesita más contenido y necesita, por supuesto, más contenido completamente gratuito. ¿Vale? En el momento que tenga todo eso, pues probablemente eh, pues aumente mucho más su base de jugadores y sea una alternativa real para jugar eh, desde cualquier tipo de sistema operativo, incluido Linux eh, o, o lo que sea. vale. Y nada, eh, os recuerdo que somos jugando en linux.com, que podéis visitarnos en nuestra página web y que bueno, pues en la descripción de este vídeo vais a encontrar también eh, pues enlaces a nuestras salas de Matrix y Discord, eh, a nuestras redes sociales de Twitter y Mastodon, a nuestros foros... Y por supuesto a nuestros canales de Twitch y de YouTube. Y si os gusta el vídeo, pues por favor dadle a like. Si os gusta nuestro contenido de Jugando en Linux, eh, pues suscribíos y marcad la campanita para que os lleguen todas las notificaciones. Y si queréis hacer cualquier tipo de, de comentario, pues siempre son bien recibidos. Los escribís y nosotros os contestamos lo antes posible. vale Y nada, sin más me despido y como siempre os digo, hasta la próxima chavales. Nos vemos.